dedicó gran parte de su pensamiento filosófico al asunto de la ideología. Nosotros creemos que este tema no es accidental, se trata incluso del núcleo de su pensamiento en tanto va de la mano de la práctica, pues no puede desarrollarse una acción real mientras se siga confiando en el poder de las ideas o en tanto éstas aparezcan desvinculadas de su fundamento económico-social. Para Marx fue también nodal explicar la naturaleza de las formaciones ideológicas, su origen, su función el modo de disiparlas. tareas indispensables en la elaboración de una teoría de la transformación revolucionaria de la sociedad existente. Además, este tema fue tratado por Sánchez Tazquez con gran amplitud, sobre todo en dos debates importantes, la primera instancia en el que sostuvo indirectamente con Althusser y los althusserianos en la década de los 70, reflexiones y críticas que culminaron en su obra ciencia y Revolución, el marxismo de Althusser y la correspondencia que sostuvo con Balibar en 1779 y 1980. Una década de y media de escuelas 1985 1993 Sánchez Vázquez dialogó con Villol sobre el significado de la ideología, su relación con la filosofía y la ciencia. De ahí que esta intervención piensa en los relieves de la ideología en Sánchez Vázquez, no solo como aquel tema que resalta en su obra, que tiene importancia o renombre, sino también como esas formas complejas que accidentan la superficie del globo terráqueo, en este caso, Incidenta la concepción del mundo, de la relación que él establece con él mediante el proceso de producción y la posibilidad de transformarlo. En Ciencia y Revolución, Sánchez Vázquez nos aclara que su interés por Arturza no se debió al modo en que este filósofo francés abordó los problemas y tampoco a la popularidad de sus respuestas o soluciones, sino al contexto histórico, político e ideológico en el que tuvieron que situarse ciertos tipos de cuestiones y respuestas. El clima político de los 60s. Se caracterizó principalmente por una crisis del marxismo que ya había iniciado en los 60 con el movimiento socialista internacional a partir de la muerte de Stalin, el discurso de Grushov en el 20, 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, hizo un llamado a la desestabilización, ocasionando el rompimiento de Mao con la URSS, el alejamiento de la China comunista con Vietnam, se generó así una nueva concepción del socialismo, una nueva izquierda europea impregnada de marxismo ortodoxo que negaba la participación de los sujetos en el desarrollo de la historia. El marxismo se ontologizó y fue desde ahí que Althusser respondió con una lectura nueva que prometía ser más crítica y abierta. El pensamiento de Althusser se presentó como el nuevo rostro crítico del marxismo. En México, en la década de 1965-1975, se dividieron los filósofos marxistas quienes seguían con ímpetu los planteamientos artucerianos y quienes no. Para Sánchez Vázquez era importante detenerse entonces en la concepción de las formas sobre la ideología de Artuser, sobre todo en las consecuencias políticas que dicha lectura comprometía. Para Artuser, la ideología es una representación deformada de la realidad que, a pesar de su falsedad, la clase dominante la sostiene porque a través de ella logra presionar socialmente a la clase explotada. En este sentido, la clase dominada no tiene una autoridad alimentativa que le permita representarse adecuadamente su estructura social, es decir, por sí misma no puede emanciparse, crear una conciencia socialista y alejarse del dominio ideológico. Así que para representarse la realidad como es, como relaciones sociales entre hombres, y no como se manifiesta, como relaciones entre cosas, tiene que recurrir a la ciencia. A partir de esa definición se puede entender que el proyecto cruzariano se detiene en las siguientes cuestiones. La ideología como representación inmediata de la realidad que conduce a un conocimiento falso, pero que existe la posibilidad de adquirir un conocimiento verdadero a través de la ciencia. Con ello, Althusser hace una distinción radical entre lo concreto real y lo concreto pensado, así como entre los procesos respectivos de su formación. El proceso de conocimiento que parte de lo concreto y el proceso de conocimiento científico que toma como punto de partida una ley general. Lo que quiere decir que el conocimiento científico trabaja siempre sobre una materia prima teórica, así, para llegar a la política es necesario haber pasado primero por la teoría. De esta manera, por mucho que Artur se le haya tenido la intención de criticar el dogmatismo, cayó sin proponérselo con un teoricismo, el cual sostiene el primado de la teoría en sus nexos con la práctica. El teoricismo está presente cuando la práctica es reducida a consecuencias de la teoría, cuando la práctica se limita a contener las tesis, cuando la práctica se convierte en una simple aplicación de la teoría. En este sentido, el primado de la teoría es absoluto, la práctica solo existe en la actitud teórica no hay lugar para la práctica productiva ni para la actividad monárquica revolucionaria, tampoco en el proceso de conocimiento, ya que el objeto es el primer objeto de contemplación. Otro filósofo que también exaltó la vida contemplativa por Platón, para que la política es ajustada a la teoría. Sin embargo, de esto no tendría que deducirse que el paso del idealismo al materialismo implica el abandono del teoricismo, pues incluso Feuerbach, siendo un materialista, le dio mayor prioridad a la teoría en tanto sostenía, el comportamiento humano superior a la tentativa. En mm, Marx, y leer al capital, Althusser pretendió desideologizar el marxismo para rescatarlo como ciencia. De ahí que haya hecho un corte epistemológico en las obras de Marx, separó los escritos filosóficos de la juventud de los escritos de madurez que consideraba eran los más económicos y científicos. Si Althusser creyó necesario recuperar el simplicismo de Marx, se debió a la nueva orientación que debía tener la acción política del partido comunista francés. Pues esa posición entre ciencia e ideología condujo posteriormente a la separación radical entre hecho y valor, ciencia y política, intelectual y proletariado, trabajo intelectual y trabajo manual, siendo el primero dirigente de la forma de producción capitalista. directores, militantes, partidos y más. Las grandes cuestiones eran tratadas desde arriba por un pequeño grupo de dirigentes, expertos, especialistas y no por militantes. En ese sentido no hay una horizontalidad, se produce más bien una división vertical en compartimentos. Asimismo, la separación de teoría y práctica supone que el mundo debe ser interpretado, perdiendo así la posibilidad de incidir en él. Se toma una postura política y una concepción del mundo, es decir, criticar el capitalismo para dejarlo como está. De ahí que para Sánchez Vázquez, en parte de una filosofía de la praxis, haya sido necesario desmantelar los argumentos del filósofo francés y entender así la ideología desde una mirada amplia, una que integre la falsa conciencia el determinismo social, el interés de clase y la práctica política. Entonces, bueno, el debate entre Sánchez Vázquez y Villoro en torno a la ideología se dio entre 1985 y 1993. En el Colegio Nacional de Filosofía en Morelia, Sánchez Vázquez presentó la ponencia La ideología de la neutralidad ideológica de las ciencias sociales, texto que fue replicado por Luis Villoro en el ensayo El concepto de ideología de Adolfo Sánchez Vázquez. Si bien el debate se centró en las relaciones de ideología, ciencia y filosofía, obra polémica que respondía a la coyuntura de la aceptación de la neutralidad o imparcialidad de la historia, de la ciencia y de la filosofía. Las tres principales presentes eran las del neocantismo, del positivismo y del sociólogo de para quien la ciencia debía estar libre de valores, pues la finalidad era alcanzar la objetividad del conocimiento en la ciencia y en la política social. Ellos coincidían que al dividir el saber objetivo del subjetivo, se adquiría un acercamiento más profundo y verdadero de los procesos sociales. Otra tesis que resonó durante ese tiempo fue aquella que sentaba el fin de la psicología. Después de la caída de la URSS en 1991, Habermas comentó que tras el dobumbre del socialismo real, había que pensar en el fin del socialismo y del pensamiento marxista. Solo quedaba admitir la bondad del socialismo como proyecto e idea, pero no como práctica. En la coyuntura de la desaparición de dos mundos y la ola neoliberal, se pretendió enterrar el socialismo y plantear el capitalismo como la única alternativa posible como la mejor forma de organización social. En México, Fabio Paz realizó el encuentro internacional de su revista Vuelta en 1990. Ahí, a pesar de las críticas de Sánchez Vázquez sobre la forma en que ese encuentro pretendía embellecer la propiedad privada, el mercado, la productividad vinculada al progreso tecnológico, Paz compartió el mismo punto de vista que Habermas, andar el fin de las utopías, descalificar el proyecto socialista y el pensamiento de Marx. Sin embargo, si se acepta la tesis del fin de la historia, Kant publicaba admitir que el capitalismo es invencible. Sánchez Vázquez, contrario a esta postura, afirmó la utopía del socialismo como proyecto de emancipación. Desde ahí incluía que la racionalidad científica podía derivar en una concepción instrumentalista de la razón para mantener en poder a la burocracia. Para Sánchez Vázquez, la tesis sobre el fin de la neutralidad ideológica en las ciencias sociales es falsa y responde a una justificación ideológica. Y yo considero la ideología como un discurso falso, por el tiempo se transforma en creencia colectiva, no justifica teóricamente y por tanto, opuesta a la filosofía. La finalidad de la ideología es homogeneizar una clase para que continúe encerrada en sí misma sometida, cuesta al servicio de una estructura dominante y afianza el orden existente. La clase explotada se encuentra enajenada, decidida, imposibilitada, salir de esa condena ideológica. Sin embargo, para Villoro no hay un determinismo que a las creencias ideológicas está la actividad racional que las pone en cuestión, es decir, la única forma de trastocar la falsa conciencia es a través de lo reflexivo y racional. Para vigilar romper la falsa conciencia es crear una teoría desincretizada con la que después se pueda terminar con la ideología. lo concibe la ideología en un sentido estricto, es decir, dentro de la veta de la nociología. Supone la separación de ideología y ciencia encantesina en el discurso ideológico, racional y reflexivo. Para resaltarlo estaría reposicionando nuevamente la visión entre lo teórico y lo práctico. La oposición al teoricismo por parte de Sánchez Vázquez se vea que con esa doctrina se tiende a explicar la realidad y criticarla y jamás transformarla. Supone que los hombres no tienen la posibilidad de incidir directamente en la realidad, privilegia la capacidad de actividad de unos mientras que nosotros, la masa, estaría condenada a la pasividad, a la pasividad o a la ignorancia. Su teoría no coincide ni incide en el mundo, están ahí para formular cosas, hacer tiempo trabajar el mundo como aparece. Directamente fortalece las relaciones de producción capitalista. Existe el riesgo de caer en un ontologismo en producir al hombre una forma esencialista. Una consecuencia de ello sería la despolitización de los movimientos sociales la desideologización. Si bien en el trasfondo de estos debates existe el conflicto entre, los, entre las distintas alternativas de actitud y postura política a la producción capitalista, parece que la finalidad de Villeros y de no es la desaparición de esta hacer una crítica al capitalismo, pero no vislumbran una alternativa. En cambio, para Sánchez Vázquez, el problema no solo es criticar al capitalismo, cuyas catástrofes cuya son visibles, sino luchar por otra alternativa. La rebelión para Sánchez Vázquez consiste en la única forma para transformar e incidir en la realidad, no es como para el cúcer y el lloro, una mera idea controlada, dirigida, imposible o no deseable. De ahí que para Sánchez Vázquez haya sido importante vivir y teorizar el marxismo como una filosofía de la práctica, una filosofía que trae vías para modificar la realidad. No se, traza, no se trata de transformar la idea justificadora de la realidad, sino la realidad misma que engendra esa idea. En la tesis sobre Feuerbach se decía que la falla de todo materialismo es captar el objeto que se lleve un stand bajo la forma de objeto, de objeto, sino como práctica, actividad sensorial, actividad de las relaciones sociales, ese es el proceso de mistificación, ver las cosas como aparecen en la forma mencionada omitiendo las relaciones sociales, el proceso de producción, el trabajo concreto, la explotación y la lucha de clases. La definición de ideología que Sánchez Vázquez establece en su ensayo sobre la ideología de la neutralidad ideológica en las ciencias sociales de 1975, recopilados pues en los ensayos marxistas sobre filosofía e ideología de 1983, explica cómo lo que dice Sánchez Vázquez, un conjunto de ideas acerca del mundo y la sociedad que responde a intereses, aspiraciones o ideales de una clase social en un contexto social dado y que guía y justifica un comportamiento práctico de los hombres, acorde con esos intereses, aspiraciones o ideales, mm -hmm. fin de la cita. Esta definición esta no solo toma en cuenta el aspecto nociológico no de la ideología, sino también su rol social y su función práctica. La ideología incluye en la selección de los problemas fundamentales la aplicación de los conceptos centrales, el modo de concebir el propio objeto, el contenido interno de las teorías y ciertos juicios de valor, la estructuración sistemática, significación y preeminencia, relevancia o ausencia de conceptos. Entra en una valoración, recomendaciones, exhortaciones, intereses, aspiraciones e ideales de una clase social condicionada históricamente por el lugar que esa clase ocupa con respecto al poder y al sistema de relaciones de producción. Se trata de una concepción de ideología en sentido amplio. Si la ideología se entendiera a modo de dichoro solo como conciencia falsa, no se alcanzaría a ver cómo la ideología de los explotados podría cumplir su función práctica. Asimismo, tampoco tendría sentido la lucha ideológica y la formación ideológica de la clase dominada como elementos necesarios junto a la lucha económica y política en el proceso histórico de emancipación. Ahora bien, si en la modernidad capitalista prevalece el doble carácter de la mercancía en la forma de producción capitalista, que hace aparecer las cosas de una forma, ocultando las relaciones sociales de producción, las contradicciones, y si la biología es una forma de concebir el mundo, de relacionarse con, no con él, se determina, de acuerdo al contexto histórico y social, una forma de comportamiento, de asignar valores y creencias de una clase determinada en su interacción con otra, la ideología entonces no es sólo una desviación de conocimiento de la realidad en sentido estricto, sino también el resultado de las contradicciones que nos permitan tomar postura, crear un plano o proyecto que nos permita luchar e incidir en ello en sentido amplio. Si yo no de reflexiones, la ideología se relaciona con la praxis en tanto esta, ser actividad material del hombre social proyecta un fin a cumplir. Se asume una actitud ante la realidad y una intención de la ecuación que no puede deslindarse de la primera. Ahora bien, ¿cuáles serían los aspectos a considerar para hacer una crítica ideológica a la modernidad capitalista sin correr el riesgo de caer en un cientificismo? Un cientificismo que se encarga de deslindar la teoría de la práctica del trabajo manual, del trabajo intelectual, que interpreta el mundo sin incidir en él, que enfrenta la realidad inspirando a dejarla en su forma aparente. El desmonte de la ideología tiene que ser un proceso práctico teórico, un camino a la emancipación de clase, de conocimiento, desde y en la praxis. La praxis no es una acumulación de experiencias o a la práctica, al conocimiento no académico, pues la conciencia ordinaria, plagada de valores, juicios, tradiciones su contexto histórico y social, piensa los actos prácticos. Nosotros queremos es que la ideología no en el sentido de acuse o de lloro, o de lo falso lo aparente para adquirir un conocimiento verdadero, cierto, puro y esencial, tras dejar las cosas como están. Tampoco creemos que esa falsa conciencia se deba a la ignorancia del hombre comerse en una sociedad consumista, o que sea necesario hacerlo despertar como si al intelectual o al militante del partido, el cual ha dado el conocimiento de lo real, tras varias horas de pues con esto solo estaremos sosteniendo nuevamente un teoricismo a una región, en una división de clases, con ello la del trabajo entre el intelectual y el manual. lo desmontar la ideología en el sentido de comprender el proceso de mistificación ligado al doble carácter de la mercancía a la historia del capitalismo para tratar de conceptualizar las contradicciones, lo cual solo se logra ampliando el panorama de las ciencias con un método eléctrico, Descubrir en la práctica la dimensión sociohistórica del trabajo y las relaciones sociales, sin fragmentar, ir a la raíz, desde la experiencia de nuestras luchas y resistencias, comprender la posibilidad de este mundo emancipado por los mismos objetos y formas que positivos transformarlos, procurarlo eterno, inmutable, más aún, determinar con su razón de ser las relaciones sociales emocionadas del modo de producción capitalista, no para dejarlo igual, sino para incidir en él en una interrelación tripartita. Detrás de los debates sobre ideología y praxis queremos reivindicar la posibilidad de la transformación real social. Mm. Sí, muchas gracias. Entonces, la discusión nos está muy vida Ah, ahorita no. Ah, claro, te digo, es que I think <laughs> Digamos que lo primero que yo considero importante que tienes que hacer es cuando hablas de barroco, decir qué barroco, ¿No? porque hay muchos barrocos. Desconozco el desarrollo del netos barroco de, de Bolívar Echeverría, pero bueno, para otro ejemplo, Benjamín en esta mesa pues, es, muy, es muy fácil traer a colación el análisis que hace Benjamín de un netos barroco completamente puesto lo que tú has descrito, en, aunque tiene algunos puntos que pueden llegar a tener en similitud en el origen del drama barroco alemán o sea, digamos que eh, cuando Benjamin habla de netos barrocos pues se identifica elementos completamente contrarios la ruina, la alegoría, eh, los cadáveres eh. sin embargo hay algo, hay algo que algo porque interesa en arte en concreto hay una línea pues lo que se ha denominado el impulso alegórico que aboga por recuperar el análisis que hace Benjamin de la alegoría para analizar ciertas prácticas artísticas. Una de ellas, que es la que sigue Benjamin Buchloh y Hal Fuster, es recuperar el concepto de alegoría como un traslado de significación para hablar de esa transfiguración que tú hablabas entre valor de cambio, valor de uso y valor de ¿No? eh, Digamos que ahí podría encontrar una similitud pero en otros desarrollos que Benjamin de tus barrocos es muy opuesto. Entonces, si tú vas a seguir esa línea que has desarrollado hoy me parece muy bien, pero simplemente especificar, hay muchos barrocos. O sea, como cuando hablamos del romanticismo, hay muchos romanticismos. No, no es lo mismo el romanticismo de Jena que el romanticismo de Goethe. Entonces, simplemente porque es como el orden para tu investigación, es lo primero. <coughs> lo segundo... Eh, bueno, ¿qué juego exquisito? La era del vacío. No sé. Este no, no. era la oficial para... Vale, sí, yo te recomiendo una lectura de la era del vacío. Sí, sí. Eh, en conjunción con una categoría barroca, que es la del horror vacui. ¿La qué, perdón? El horror vacui. o el miedo al vacío. Ajá. El horror vacui se ha trabajado en arte y se ha trabajado en psicología en esa línea del consumo en el sentido de que si sí, en el barroco se tenía miedo al vacío y por eso el arte barroco se caracteriza por el exceso y por la ornamentación en nuestras sociedades, que el de Lipovetsky que es una sociedad vacía, ese miedo se cumple con consumo entonces yo, yo más bien te invito a que hagas una relectura de Lipovetsky siguiendo esta categoría del horror vacui porque eso es propio de las manifestaciones eh, del barroco que a lo mejor esta línea que tú estás siguiendo eh, en relación a lo de la estetización de la vida cotidiana digamos que eh, la palabra estetización se utiliza normalmente Benjamín la utiliza en la obra de arte también a lo mejor prefirió la política eh, politización de la estética o estetización de la política lo dice Benjamín para diferenciarlo de la estética de la vida cotidiana es decir la estetización se refiere a una perversión de la estética. Con lo cual, cuando tú hables de experiencia estética, debes hablar de experiencia estetizada. ¿bien? Porque la experiencia estética está más relacionada con la parte positiva, no con su perversión. La perversión de la experiencia estética es la publicidad. O sea, directamente. Esa manipulación que hay a través de del consumo, de que este producto es solo para ti, pero es mentira eh, es que, se, es que esto te va a cambiar la vida, pero es mentira es verdad que en, en las estrategias publicitarias las categorías estéticas tienen mal usadas, tienen mucho, mucho éxito ¿no? la categoría de lo sublime, la categoría de, de lo bello la, estos estereotipos pero entonces, digamos, como por precisar que cuando utilizas la noción, experiencia estética es una experiencia estetizada estética en el sentido de que sí ayuda a sentimientos, pero no es la misma que tienes con las obras de arte y por último yo te recomiendo la lectura de dos libros, si no los conoces uno es incluso anterior al trabajo de, de Bolívar Chavarilla, que no sé si él lo citará en su bibliografía es el un italiano Omar Calabrese, que se llama Omar Calabrese Omar Calabrese el, titu, el título del libro se llama La era neobarroca Así ah, lo mencionaron ayer. Y justamente, eh, yo creo que te va a servir mucho para tu investigación, porque Calabre se analiza tres esferas en relación con la, el etos, una, una vuelta de gestos barroco. Y él dice: No me interesa tanto identificar rasgos del barroco en nuestra actualidad, sino sobre todo en el comportamiento en la vida cotidiana. Y hay una parte en la que el consumo es fundamental, la actitud eh, de las personas. El italiano fue escrito a principios de los años 80 y me parece que la traducción es del 85. Pero ese te lo recomiendo. Y el otro que te recomiendo es el de la experiencia estética moderna. Es un libro del año 9, 2000, puede ser. Y analiza ahí los diferentes tipos de experiencia estética en, en contraposición con la estetizada. Pero bueno, que simplemente para que sigas... Igual de Omar. No. La experiencia estética eh, moderna es de José Luis Bolívar, que es el catedrático de de la Universidad de Salamanca, y él eh, está en la editorial Síntesis. Pero que, que, que bien, que simplemente es para que vayas como. no solamente quedarte con la, el desarrollo el de tus valores, porque es verdad que hay, hay muchísimo más, sobre todo en la dirección que tú manejas del consumo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, seguimos si con Cuando, cuando llegan a trabajar más a Hegel, compran, más, compran el idealismo y entonces se vuelve una, un, un, un marxismo idealizado que ya no hace referencia ni contrasta, ni se contrasta con las experiencias de la realidad creo que en este momento la situación es todavía más grave, ya no se revisa Hegel ni siquiera en, en este aspecto, entonces se da el salto directo hacia Marx y por eso llegan a suceder cosas como un, como un Marx ontologizado, como un Marx que de alguna manera va hacia otro lado, ¿no? Le voy, voy a decir después no puedo pasar la referencia, porque creo que es algo importante. Eh, Fernando, eh, ya encontré por fin el libro de, de esas referencias que hace, las anotaciones que hace Gans mm. al texto de filosofía de derecho me sirve bastante, y, y la verdad te felicito porque el, el hecho de rescatar una visión de un liberalismo radical que además eh, Sirve para, rescatar, sirve para además rescatar el pensamiento ilustrado a través de Hegel y Gantz es invaluable. Una lectura diferente de Hegel, de esta visión, es invaluable no solamente para Hegel, sino para la misma izquierda, por esto que venía comentando con la, <coughs> la eh, Esto es la única, a mi juicio, la única forma de ir, no solamente recuperando un marxismo que sea dialéctico, pero que también evite la autologización. La autologización, según los bandos, sea de un marxismo ortodoxo, sea de un marxismo pues, eh, revolucionario, o sea incluso de un marxismo católico. Creo que la recuperación de la dialéctica es fundamental y si no se hace vía, si no vía GALS, el asunto está, está perdido. ¿no? Con respecto a lo que ustedes estaban comentando sobre la, la revolución cultural, eh, estoy... estoy yo no trabajo tanto por el leche, de hecho no, no tengo más que lo ha explicado Estefan, pero creo que es muy valioso lo que ustedes están revisando porque en la industria de consumo eh, hay toda una serie de, de problemas. Yo les eh, recomendaría que revisen la misión y la discusión, no solamente ya, seguramente ya están revisando el texto de Stefan sobre los elementos de la escuela de trabajo y el texto específico, los elementos, pero hay... Quizás me hace, se hace de la pena que, que es un poco más esta visión de Abono y Benjamin. Eh, obviamente, regresan los estos directos, pero hay un libro que retoma la directiva de la ilustración que se llama Pensar la barbarie de José sea, Antonio Zamora. Es del grupo de, de Reyes Mate. Él, es, él está muy formado eh, en esta escuela. maneja esta postura eh, de ir más o menos, eh, decirlo así, aproximando pasos a pasos, pasito a pasito, cómo está el problema de, esta, de, esta, de este texto de la industria cultural que tiene una de las distintas Él toca exactamente ese tema, lo profundiza y ahí explica a ver cómo está la estructura del valor del cambio, qué pasa con el valor de uso, quién está. Y además hace una votación sobre lo que sucede exactamente en la es importante porque yo sé que conozco la interpretación de Estefan, si, si hay un elitismo en, en este apartado de la industria cultural, eh, de, o sea, de, de, de la política de la ilustración, sí, si hay un lenguaje populista en, en esta redacción. Pero para ustedes que están, están revisando, quizás sí vale la pena que revisen este texto de, ador de Zamora, en donde vemos, sí, Zamora, José Antonio Zamora, en la barbarie, y es un acercamiento de adorno. Sobre el texto de, de este ¿El banco? ¿El banco la de ilustración. para Gracias. Hum, hum, gracias. Eh, si ¿sí, a ¿Sí? Bien. <todamente> más ¿Sí? ¿Sí? Ah, perdón, ah, sí, si cierto. cierto. Me voy nada de primera. Sí, sí, sí, lo sé. si tú el ¿no? Muy bien, es esto. Sabes, ¿no? que nada, la los bastante interesante, pensaría no Hecho, precisamente pensando en el libro que te recomendaba, y, y, y me parece que ahí, eh, al parecerse tanto puede perder ese contenido de resistencia a la modernidad capitalista que el general. Es decir, creo que estás planteando un problema que, que en términos conceptuales es muy interesante precisamente para discutir la noción de estos modelos. Eh, me gustó mucho el intento que estás haciendo. Te quería hacer solo un par de sugerencias, eh, lo primero es que, y ahí esto que me parece que es importante, claro, lo pusiste en el comentario de Claudio también, que es indispensable ver que la noción que Echevarría tiene saca a lo barroco del ámbito escrito del, del arte y del mundo de la estética, lo convierte en esto que sería el comportamiento social del mundo de, de la vida. Y, y claro, no perder de vista es que su lectura parte de su noción del de modo en que el barroco... Te, comporta frente a la comparación valor de uso-valor que sería lo propio de la modalidad Digo, ¿por qué no hay que perder este marco de vista para poder precisar algunas cosas? Sobre todo en relación a tu referencia a Rodelgar. Eh, no olvides que Bolívar discute con Rodelgar. Discute sobre la noción que Rodelgar tiene del valor de uso. O sea, eh, ten en cuenta eso, digo, porque si vas a trabajar con Rodelgar en Comisionería sería sumamente importante que tengas esa, esa referencia. Eh, de hecho lo que está haciendo en la forma natural, iba en el ensayo en la forma natural es una respuesta tanto a la como a el ¿ok? entonces me parece que es, y, oh, no sé, ya bueno, vamos a domar de libros como siquiera ¿no? no sé, pero, no, pero no sé yo te sugeriría uno que al menos a mí en no un sé, tiempo cuando estaba un maestro, con este libro me sirve mucho para contrastar no tanto como decía ya en el campo de la estética, sino en el campo de esto de concebir al barroco como una arquitectura cultural, como sí, sí, sí. un comportamiento, etc. Que es el trabajo que hace José Antonio Maraval que se piensa sí. sobre el barroco español. Sí. Es un gran trabajo. Y él, lo que interesante del contraste es que Maraval, que además lo que Maraval trabajó, está en su bibliografía en todo lo barroco, lo interesante es que los maravales pensaban al barroco como una época, pero a diferencia de los rivas, Maraval cree, claro, es más un historiador que un filósofo pero él cree, y además es, no sé si conservador, no, sé si no, no pero marxista, radical, revolucionario no es barroco. Pero él cree que es el barroco, el que se vivió idioma de la monarquía española es más bien conservador. Y servía para, con toda la esteticización, con toda la gregorización, con toda la fiesta barroca, <coughs> servía para legitimar el orden monárquico y el orden, de la robeza de las tendencias que además apuntaban en el siglo XVI. Es decir, es están en la misma época, la misma dinámica pero tiene una tesis completamente diferente a la de Bolívar. Y se lo menciono porque eso conectaría con lo que ha descrito muy bien, que es si, si podemos hablar del comportamiento barroco, de la sociedad consumista contemporánea, o del capitalismo también para ser más precisos, que eso tendría un sentido más conservador que el resistencia, aunque sin no, duda el comportamiento podría ser catalogado. Eh, es, espero no haber de la No, perfecto, solo el que tiene es el título del libro. Ah, es la cultura, la roca. ¿Puedo pasar es en la red? Exacto, la cultura, la cultura de la roca en España, en los 17 años. Eh, Tengo un comentario en breve para Camila también, que es esto de lo del desencantamiento y el arranque de la Solo una precisión, lo había mencionado ya en su ponencia, el plau, que tal Ten en cuenta esto de que en realidad, si uno sea, se gusta a la teoría, la idea del desencantamiento es decir, de la pérdida de un ¿no? de un día, ¿no? esta, esta de que en día, de eso día, de un día, de un día, un de un un de un día, de un de un el de un día, de no pierdas de vista, el intento ilustrado por volver al mundo racional desde la perspectiva de la teoría crítica siempre eh, no se cumple en realidad, más bien se produce una especie de reencantamiento secular, como el del capital, el de la del mercancía, el dinero. Del. Para la discusión que estás tratando de dar a cabo y sobre todo para la discusión con la arma, me parece que es fundamental que no pierdas de vista de esta noción, porque sin duda la teoría crítica que está discutiendo, pero desde esta perspectiva. Podría ser que a ratos inclusive que no en eh, ningún ¿no? Está consciente de eso, está consciente de que ahí hay una especie de, de nuevo encantamiento que ya no es el viejo, ¿sí? pero hay relaciones que están atravesadas por una mitificación. ¿no? Eh, sí, ese comentario más que nuestro planteamiento me parece que sería interesante que lo puedas tener en cuenta también para la discusión con Deber, sobre todo. Tenía también un comentario que creo para Estela. Eh, es solamente esto de que me parece es decir no sé cómo estás delimitando tu, tu campo de investigación pero me parece que, que digo, podría haber una visión importante que es la el hecho de que la teoría de la elección racional en el campo de la sociología y la ciencia política ha sido larga y ya digamos con buenas sería etcétera y creo que es importante Sí, o sea, sobre todo la situación histórica, etc., que ha demostrado hasta la sociedad, la integridad de la teoría de la visión nacional para explicar las sociedades y además que el desarrollo y todo esa cosa que pone en cuestión precisamente esta decisión de esa tesis. Sí, eh. Y finalmente para Carla, algo que me llamó la atención, digo, me pareció muy interesante la, cómo, cómo reprobaste y sintetizaste la discusión. Pero me quedó la sensación de que estás poniendo a tu ser y a, y a, y a mi yo como unos idealistas conservadores y no creo que, no creo que lo haya por ahí, y, es decir, y no digo, de bueno, pronto pues sí, yo no creo que sea así, es decir, creo que al ser y ahora estaban pensando en la revolución igual, estaban pensando en no la revolución igual. Digo, puedes puede ser que no, pero me parece que ahí estaba más una toma de posición que una suficiente presentación de por qué piensas que Altuser o no están pensando en no es la revolución yo ¿no? Sí. pero sin duda había la, la discusión que otros elementos que se ha escrito muy bien eh, con Sánchez eh, un, sí, eso. entonces sí, me sí. con Simón yo tengo dudas de lo que quería decir porque me parece que me pasó para todo lado. a mí inmediatamente pensé en el tema de la culpa y la deuda Texto de Benjamin, de capitalismo como religión, o sea, el consumo ahí, pero no estoy segura de que eso te ayude, porque no es otra mirada sobre él. Y, y volviendo a Bodrillar, sí te quería decir una cosa: es una mirada, aun cuando Bodrillar ha hecho filosofía, ese texto de la sociedad de consumo, él lo presenta como un estudio sociológico, y entonces eso tiene una particularidad: que él quiere ver. Social del consumo y la compara con el derroche en algunas sociedades tribales. Etc. Y ahí, por ejemplo, una crítica arbitraria que lo he leído de esa época, o más o menos, es de Arturo Roy, que es el filósofo que se mencionó desde acá, que es un filósofo argentino que también se exilió en la época de la dictadura militar y que fue uno de los fundadores de la filosofía de la liberación en el año 73. Y él tiene un trabajito sobre esa, esa reducción O sea, él dice, bueno, los postmodernos Se pone a Baudrillard y dice, bueno eh, eh, Todas las necesidades están, están manipuladas por el sistema Sería más o menos la tesis de Baudrillard ¿no? Como el, el, el, todo termina siendo parte de la máquina del consumo entonces dice Roy, bueno, yo también podría decir que el mismo vodritar es una función del sistema, pero no lo voy a decir. <risa> este, como diciendo, bueno, ¿qué pasa con el pensamiento críticos? En relación con eso y en relación con la existencia de necesidades. Y a mí me parece interesante también esa, esa mirada de cómo que vodritar se va armando un poco, es como que radicaliza tanto la crítica a la sociedad de consumo y finalmente convierte el argumento en algo muy estéril. ¿No? o sea, no le encuentra una vuelta. Porque si es igual que el análisis del potlatch y del derroche en las sociedades tribales, entonces hay una relación con lo mítico, que se dio y él no lo desarrolla O con lo religioso, con lo sacrificial, y ahí nos volvemos a ya ni con la culpa. Como que yo pienso que modular por ahí a lo mejor te trae más problemas que... La mirada. También. Le tengo... ¿Qué es eso? ¿Por eso tu ¿Por qué? ¿Por qué? Arturo sí. Roy. Así se sí, sí. escribe. Y el texto está en un libro que se llama Ética del Poder y Moralidad de la Protesta. Está en Internet, eso <tose> Bien, eh, a Canela yo también le quería comentar como lo que vos dijiste me pareció perfecto o sea que vas a tener que volver a pensar porque ellos en la dialéctica del iluminismo no están eh, con el mismo concepto de la secularización, ellos están yendo contra o por lo menos lo retoman pero lo realizan en un sentido crítico porque beber es conservador Acá terminan planteando que el mito e ilustración no se distinguen. Mito este, es ya ilustración, porque aparte no es magia. El mito es racionalidad, es una forma de racionalidad. Quizás la única forma de racionalidad. Pero el problema es que la ilustración pretende salir del mito. O sea, esto vos no lo has tenido. Ahí, ahí, ahí tenés que ver esa oposición entre bebé y. La dialéctica del Luminismo. Y otra cosa es que yo también, a mí me gusta, y yo misma tengo problemas, porque Boaventura cuestiona la teoría crítica. O sea, él dice todo muy lindo, pero la teoría crítica no fue capaz de ver todo esto. Entonces, vos vas a tener un drama ahí, ¿no? o sea, o estás con la teoría crítica, o estás con el pensamiento poscolonial, decolonial, no sé qué decir. O sea, él, él tiene además libros acerca de esto. ¿no? En el libro sobre cómo la teoría crítica no con el docente, por esto, por aquello, incluso contra el narcisismo. O sea, sí, hay todo un tema ahí. Como que es difícil conjugar los dos marcos teóricos. Eh, eh, y lo último que quiero es es contarla. Eh, a mí sí me gustó la presentación. Que al principio pensé, uh, bueno, pero la polémica con los estudiantes, y sin embargo, eh, el, el tema me parece que es la praxis. Y, y, y yo lo que he percibido es que ustedes en México tenían el mismo problema que tenemos los argentinos: en, en el que hubo un lapso muy grande de tiempo en el que no se estudió a Grancho. O sea, en la filosofía de la praxis es Grancho. Y además, para él, la filosofía de la praxis en ese sentido de conocimiento desde esta praxis. Esa es la filosofía. De la Entonces supera un poco todas esas de todas las trampas de Bruxelles en las que nos hemos metido, tanto los clubes o sea, En algún momento, si estos temas te siguen interesando, vas a tener que meterte un Porque también es, es muy rico el concepto de ideología, de praxis, de economía, eh, de intercambios orgánicos ahí también o sea, se, se amplía un poco las, las, lo ideológico, lo para la, la romper las clases, para comprar las clases sociales. Eh, yo he escuchado cosas muy lindas que se están haciendo actualmente desde eso. ¿no? Eh, hay grupos interesantes en todas partes uno, recuperando a Nancy, o sea, porque Nancy tuvo un pedido no solamente porque había, hubo una mala recepción, sino porque el PC italiano lo tergiversó mucho. Entonces las ediciones, los estudios de, sobre Gramsci, o sea, uno tiene que decidir no leer muchísimo del corpus editado sobre el Gramsci y del mismo Gramsci, porque son ensaladas teóricas. O sea, pretendieron hacer este, selecciones temáticas y no se entiende absolutamente nada eh, sobre el Estado y no sé qué, y son cosas por ahí de, de los consejos abreros a la época del fascismo. No, no se entiende. Recién ahora ha habido ¿no? una última década y media te diría, que está empezando a estudiar y se pues, te haga un pueblo. Y porque, ¿dónde estábamos todos nosotros? Y bueno, porque también nuestras tradiciones de, de, del marxismo no, no, no les llegó a tiempo o lo que muy cerrado Pero está buenísimo que pues, ustedes empecemos a integrar todo el marxismo, ¿no? Ya, nada más. ¿Y sigue Sí, nada más, unas preguntas si breves para Canela. Porque me gusta mucho tu ponencia y el tema que estás trabajando, pero hay una parte que mencionabas ahí, nada más como que soltaste o mencionaste, pero no sé si tengas ya una definición de manejar con la que te podría, hablabas de la, la verdadera política y en relación con los movimientos sociales y alternativos con los capitalistas entonces si tú ya tienes definido bien qué quieres decir con manera política una categoría de análisis y interpretación y cómo lo vinculas entonces, con estos movimientos alternativos ¿no? que por ya mencionabas ¿no? eh, otra cosa que comentabas es el, bueno sí lo entendí que el capitalismo está en crisis y eso significaría como un límite. Y más bien lo que vemos es al contrario, el capitalismo vive gracias a las crisis, genera las crisis para reinventarse. Entonces ahí también tenemos que ver si no ver el capitalismo como un límite, en esta crisis que estamos viviendo como límite, sino como el momento en que se está reinventando ahorita el capitalismo. Y a partir de esa reinvención, cómo ver esos movimientos alternativos que nos están de eso. Y eh, también lo del reencantamiento que ya lo mencionó. La vida, la vida. Eh, yo también pienso que es como un doble movimiento, porque eh, el desencadenamiento, el desencadenamiento, el encantamiento pero ahora del mundo, sí, es del mundo justificado. Entonces, si tú estás hablando de un reencantamiento, en este caso sería como del mundo de la vida, pues hay que pensar que el desencantamiento, precisamente de ese mundo justificado pues, sería un doble movimiento pensarlo, como decía Claudia, de esos nuevos dioses que aplastan, esos dioses hay ese nuevo encantamiento. Pues, pues, hay que verlo en este del movimiento, ¿no? Desencantamiento encantamiento. El, en sí, sí, bueno. toda esta, esta tradición y memoria básicamente latinoamericana, pero supongo que, que existiendo en todo el mundo de tiempo. para que entonces el sujeto revolucionario necesita una ideología necesita pensar el mundo de otra manera no solo aflar de función o a través de los lineamientos de partidos sino hacerse un, un, una concepción de las cosas de la cual la lucha la praxis, la transformación del mundo sea, eh, eh, sea su hábito ¿Sí? entonces eh, Vamos, esta recuperación tendría que ver con Gramsci, pero el mismo Sánchez Vázquez confiesa yo llegué que viene a Gramsci después, yo pensé todo esto antes de conocer a Gramsci y me parece duro en estos es pasos eh, haberlo dicho, porque creo que estaban muchas de esas cosas, estaban no resueltas, pero sí planteadas de una manera muy recuperable desde el lado de la filosofía de la ¿sí? ¿sí? ¿sí? ¿sí? ¿sí? ¿sí? ¿sí? ¿sí? No de filosofía de la praxis, lo, lo dice Sánchez Vázquez, lo toma más que nada de gallo petrolis y después de praxis de, de, de no de Gramsci. Entonces, se conocía a Gramsci después. Y bueno, durante esta discusión ya conoció a Gramsci. Y si bien no hace un uso explícito de, de, de, de, de Gramsci, yo creo que hay muchos elementos ahí. Pero un Gramsci que pasa de la paradoja Pues bueno, esto, esto, esto podría este, eh, ayudar, pero vamos a entender sobre todo el momento otras dos cosas sobre el momento mismo eh, está muy preocupado no tanto por el en Francia sino por los alusos públicos sí, porque son los alumnos y como decimos aquí se le están saliendo de boca y para mal porque prácticamente todos ellos terminan en el sí, PIB. Sí, sí. Entonces, entonces, es, es, es, es importante. En la Argentina teníamos los menemistas atuserianos. Lo menemistas atuserianos. ¿Sí? Todos los atuserianos han sido menemistas. Sí, ¿no? sí, sí Neoliberales. <risa> menemistas, sí. bueno, acarlistas. Es decir, es muy importante parar esa, esa, esa, ese enfrentamiento. Con millones es otra cosa. Con millones es algo muy en el plano por eso de la propia facultad es decir, el pleito entre el cuarto curso es decir, los analíticos y los matistas esa es una Entonces, nunca digo, y yo mostré semanas en el EFO, y en todas las bibliotecas de la UNAM, ¿no? en Colegio de México, no, en Biblioteca Nacional, etc., no está en ninguna biblioteca, mucho menos en la revista aquí. Entonces, ese digo es inexistente, digamos, para el debate mexicano, en la edición de Hans. Que aquí nunca se va a dar un guapillo de que lleguen a los antiderechos, a los, los de la Ordena de Yeguen. Y ese es un problema clarísimo. Ojo, me que decía decían mis respuestas sobre que se notaba que no ¿Qué era, qué era, qué. Y Sánchez Vaz, como no, no conocía, a ellos, digamos, izquierdistas. Oh, izquierdistas es muy fuerte. De gente que se puede tratar de manera izquierdista. ¿no? es un poco más que la que se necesita antes para eso. Y Sánchez Vaz, que está un poquito más informado, pero tampoco mucho. No, entonces, este, eh, es digamos, crítico Conocen a Yeager Salvador sí, sí, lo conocen. El Yeager no conservador crítico que, que, que inspira a toda la generación de republicanos, como el más, el más famoso de Gantz, ¿no? no a esta famosísima historia donde invita el, el, el príncipe de Truce a ir a una cena y le dice: No quiero que Gantz siga dando clases, porque Gantz, hace sus clases han dudas ser es Eso creo que se puede hacer en esta época, ¿no? aquellos que quieran superar la monarquía. Y toda esa parte de Yeager claro, no se conoce, ¿no? Sí, no es que se conozca poco, no se conoce. Es y no con la latina de la gente, pues hay una excepción de derechos ¿no? no de los agentes, dudo que a lo mejor no de conozca, pero por lo menos aquí no lo se conoce y creo que sí es una deficiencia filosófica muy grave en el sistema de configuración, ¿No? es que no hay acceso a esto ¿no? y eso es lo que está haciendo falando, estuviste semanas allá en el archivo no hay mucho, y eh, eso es algo que es, espero que se publique el trabajo, pero yo creo que para ayudarte el Banco de México puede ser un dios, espero, no? obvio. Yo que hace falta hace como 100 años. Entonces, y, y no sé muy bien a qué se debe eso, no lo sé. Pero tiene que ver con un marxismo que también muy tardíamente como no sé que lo dijo otro día, eh, empezó con la oración crítica. Bueno, con el marxismo normático no le interesa, ni este sabe que existe. ¿Cómo le Sin algo que ni la, pues, se produce, digamos, la lesión negativa. Yo no sé, sí. no, porque lo interesante es que no hay nadie que se encargue de hacer producciones a partir de las lesiones que existen en Alemán. No, en Alemán existen en Alemán, en Alemán, como que <coughs> hasta el día de hoy. Y si ustedes estuvieron en el segundo maestro que quieren desarrollar de una lesión a otra, y ahí está todo una edición que usa para ¿no? acomodar el otro poquito, la edición del he derecho como es una clásica de la LL, lo que es muy importante son los apuntes de los adultos y a Kantz, y meten los apuntes de los adultos izquierdistas, que apunta con él y critica la, la, la monarquía, con él y critica la guerra, ¿no? todo esto de Hans, y la edición de Kantz, la edición que aquí Gamilly, no el texto está acomuncado, falta que está claro en ese entonces no había grabación, entonces lo que decía en la propuesta palabra es mucho menos... Pues, se prestaba mucho menos a la censura de lo escrito. Así que partía a los doscientas o más alumnos, más o menos, digamos, eh, disciplinado, decir, que no enojaba a ningún principio, ni nada, En las clases dijo cosas mucho más radicales, de lo cuales solo tengo nos por los apuntes de los alumnos, y de los cuales el único que nos toma es Gans, y los eh, de derecha eliminan todo esto de eso en la edición de la y parte, no, de censura de la derecha. Es parte de la censura. Este no era el libro terminado, era un, un manual, digamos, por los. ¿Cómo es diferente? Que como les pasa lo mismo con la estética Sí, entonces es importantísimo conocer lo que dijo también, eh, digamos, verbalmente y en este, es para estar, tu trabajo es más que esto, pero es un espacio es importantísimo del trabajo que quería regalarnos como ahorita expusiste sobre de quería superar ese punto y la teoría crítica, crítico ¿no? es ese sería el mismo, obviamente el el conservador no tiene ninguna alemancia el de ellos, no se no, para no, no, nada de es el crítico que toma Hans y si sí, es, como también mencionas a por supuesto, Marx también, que ¿no? es él que realmente les abre los ojos, así les permite en todo que mencionaste, que se mencionaban, los debates, informes, estudiantilética negativa, etc. entonces eso es impensable sin antes. Impensable sin antes. Más que ya sobre este punto, eh, porque, insisto, es algo que en México, que existe, no sé por qué, pero este es un drama de la biología en México. Yo digo que el debate aquí se si me hace a veces muy interesante de este punto, hay una de <tose> impresionante y la derecha para la derecha a <risa> un digamos hasta tienen como cierta elegancia de hacer eso, ¿no? las comidas son diferentes y la izquierda ser un pósito, en ese sentido no sabe la izquierda, ni siquiera es un propósito. entonces nada más que esa he y creo que sí, en ese sentido yo necesito mucho poco ¿sabes? y vino a claro un poco como tú ya no mucho yo pero si como me tú tuve a dos esta, la, resiste, la resiste, los hombres, etc, etc, un poco ¿A la acción de las traducciones? Sí, no le da que se a la traducción. Ahorita dije un poco mi posición, me imagino que quizás no es mucho más sobre eso. Es sí, una cosa muy... Me gustaría empezar con los que nos traba ah, Simón. La recomendación que has hecho de José Antonio Zamora, yo trabajo mucho con él, y vas allá a decir que es del grupo de Reyes Mate, por favor, trabajamos juntos, pero en una línea completamente distinta. Es decir, el CECI, que es un centro de investigación. Eh, ahí tenemos la sociedad prismática, que me parece importante. Y yo más que ya puestos a recomendar a ya llegó Simón, ya puestos a, a recomendar el análisis de Zamora al Pensar contra la barbarie. Yo recomendaría un libro anterior, que lleva por título La cultura como industria del consumo y su crítica en la escuela de Franco. porque en realidad lo de Pensar contra la barbarie está muy pasado por el también exclusivamente a dormir, mientras que en el otro sí si habla en general de toda la escuela de Franco pero te lo digo, se llama de Antonio Zamora, la cultura como industria del consumo, se critica en la escuela de campo y luego la revista Constelaciones que la pueden encontrar todos en internet porque es electrónica, el número 3 está dedicado a la industria cultural en general entonces de ahí pues del de gran abanico de posibilidades que hay yo te recom les recomendaría el artículo de tres Clausen que como todos saben es el biógrafo más actual de adorno en el que habla de la eh, cultura, la industria cultural ayer y la industria cultural al otro. bueno, pues bueno, esto es lo más actual que se está haciendo sobre esto. Por eso están de acuerdo, empezamos la, la preguntas. Si quieren, el mismo a, haber el a ver cómo andamos en que se asoció. Creo que no, ¿Por este, pues, <risa> yo, pero, muchas gracias a los comentarios y. No tengo problema, Pero bueno, realmente así como en el aire fue el comentario de la semana sobre Bauman este, en el escrito que tengo este, que preparé que no este, puse aquí completo porque sería muy largo ¿no? sí desarrollo un poco más a Bauman y sobre todo este, en, en un por así decirlo para lo oficio lo que dice Bauman y lo que dice Echeverría, este concretamente Bauman habla de un tiempo simplista o suntilista este, pues, con esta construcción y de construcción que hacemos de las identidades basados un poco en, en, en el consumo. ¿verdad? Este, y bueno, y del otro lado habla este, Echeverría del tiempo del lo extraordinario y de que pues, son esas culturas ese tiempo de cultura en el que afirmamos la identidad y cosas así. Eso no lo he desarrollado mucho, pero vaya, creo que ahí posteriormente en el trabajo ya lo no ha elaborado pueda haber ahí una recuperación de Baumann más profunda en ese sentido, en, el, en la comparación entre las dos concepciones y las ideas del tiempo, pero bueno, sería una cuestión este, posterior que no tuve el tiempo de, de desarrollar lo suficiente como para exponérselas aquí, y pues no estoy seguro La política que se... Todavía estoy trabajando en esa cuestión porque no tengo una conocimiento de pero es a partir de la política de La primera política que existió en, en el mundo. pero ahí voy a con la de la política. Y no sé si... Muy bien, entonces seguimos con Estela. Pues yo creo que nada más dos cosas. una, pero donde tomé la, la, o sea, lo que tomé de las citas es de la ciencia de la lógica okay. Y lo de este que la crítica de la teoría de elección racional está muy superada, Ahí estoy absolutamente ya de acuerdo. Y justamente por eso eh, queda muy corta. Entonces, o sea, mi tesis sí es como, pues, volver a decir algunas cosas de crítica, pero también como hacer una propuesta específica desde la teoría crítica y una visión de la, la política negativa y como eh, ver la primera decisión desde de ese punto de vista ah, perdón, ¿no? ah, bueno, eh, gracias por eh, los comentarios eh, eh, y las preguntas también eh, yo, yo decir, pues, primero sobre la cuestión del eh, posible eh, si sí, liberalismo en general eh, o más un liberalismo radical en Gantz. con Hegel eh, si sí, definitivamente en ambas figuras eh, colocaría más bien el matiz de liberalismo mitigado eh, o reinterpretado eh, o reorientado, porque ven en cuenta ni Hegel ni Gantz eh, en la aceptación de las categorías de propiedad privada y capital acabarían argumentando de ninguna manera eh, que un tipo de organización social eh, con base, digamos, en ese universo que se discute eh, ya en, en, en Adam Smith, ¿no? de, de libres contratos de intercambio de cosas eh, y de talentos, ¿no? Entonces bueno, eh, de, de hecho eh, tanto Hegel como Gantz están en entendidos de que en el despliegue, eh, digamos ya global de esta dinámica, pues se dan los procesos de explotación que describe eh, Gans en las consideraciones. ¿no? Entonces, de hecho, se implica eh, que se abogue por este instituto de corporación. Que, de hecho, justamente a partir de comentarios está pensando que eh, hubiera sido mejor optar por la traducción de cooperativa, porque Gans tiene en mente justamente eso y, de hecho, él también. Porque sería una asociación, eh, si se quiere, de individuos eh, que se juntan para producir algo, venderlo eh, en el mercado, pero a fin de cuentas es este tipo de asociación, no si se quiere, egoísta o, con base, eh, o basada en la eh, noción de utilidad, eh, de maximización de la utilidad, no de marginal, eh, ya no técnico, ¿no? sino de, de nuevo, no en otro tipo de consideración más consensuada eh, de la producción eh, y la satisfacción de necesidades. Entonces, bueno... Entonces también es ingería y definitivamente es un motivo no, eh, no liberal. Yo diría no es antiliberal, porque eso sí implica la consideración de los factores de producción a fin de cuentas, ¿no? eh, porque es producción eh, y mercado. Pero sí tiene el componente no liberal eh, de decir, bueno, eh, en una cooperativa no se trata de una empresa capitalista, eh, de solamente tener el motivo de la ganancia, ¿no? sino la satisfacción de las necesidades de eh, la cooperativa. ¿no? Entonces, eh, sí, eso me quedaría, que no es así, eh, liberalismo eh, sin más. Definitivamente también la parte eh, del legado de la ilustración en Gantz, eh, eso sí lo resaltaría demasiado como muy eh, destacable, y eh, que es el mismo caso en que de alguna manera eh, ambos consideran que eh, autores como Kander son ¿no? serían básicos para toda eh, teoría social, justamente por los motivos antropológicos que se encuentran ahí eh, en términos del de, respeto a la dignidad humana, ¿no? eh, o la cuestión de lo humano como efímino, eh, como medio. Entonces, bueno, el eh, se diría definitivamente que de hecho Rousseau y Kant contarían como epíbonos a efectos de esta eh, consideración y definitivamente eh, merecen eh, ser eh, estudios e integrados ¿no? eh, en una eh, teoría social. Y bueno, lo último sería eh, la cuestión del marxismo dialéctico, definitivamente sí eh, en vinculación con la eh, filosofía de Hegel, eh, sí, yo creo que esa es una eh, idea eh, que a mí me cuenta de aparecer en las otras eh, Respuestas, ¿no? Pero dejaría en, en el sencillo entendido de que, pues sí, así como lo había establecido ya Marx, ¿no? De alguna manera, eh, la lógica de Hegel eh, y en gran medida sobre esta consideración dinámica, sujeto-objeto, pues encuentra la clave para pensar todos los procesos, eh, tanto naturales como sociales. Y claro, de, de hecho, eh, sería eh, evidente que sin un tipo de eh, consideración así, eh, toda la teoría de la mercancía de Marx pues, no tiene eh, mayor sentido. O sea, justamente se trata de parte de Marx de dinamizar un determinado proceso algo ya anquiloseo en el discurso ¿no? en este caso la economía política y de ver las cosas de otra eh, manera ¿no? y, y, y para este tema de ver las cosas de una manera más dinámica eh, pensaría que no hay de otra más que regresar a la lógica de Hegel o sea, pensaría que Marx-Engels e eh, es justo en eh, lo que argumenta eh, ok luego la, la cuestión de la eh, relación eh, hegel perdón, eh, es, es interesantísimo, definitivamente yo, yo diría son dos vías, eh, en primer lugar la vía directa, o sea, Perdon es un lector eh, de Hegel, eh, digamos directo eh, parece por bastante eh, cuenta propia, o sea, eso sí quisiera en otro momento profundizarlo más eh, presentarlo más científicamente pero sí me quedaría eh, en lo que tengo eh, asimilado, que justo esa idea de alguna manera, eh, de lo dinámico de la relación sujeto-objeto y de lo importante del tema contradicción, eh, tanto en lo filosófico como en lo eh, práctico, que a mí me cuenta sería eh, importante, ¿no? Pero entre otros esquemas de pensamiento, tal vez más mecanicistas, como el de la de ilustración en Holbach, etc. Entonces, bueno, hay una vía directa ahí de Hegel a la otra eh, sería, y eh, justamente ahí ya está eh, metido Gans en medio, y la idea sería ver a Gans eh, como un punto de confluencia del pensamiento eh, alemán, eso por la vía de Hegel, pero el pensamiento francés eh, también, por la vía de la discusión con los -Simonianos, o sea Es una eh, cuestión eh, que realmente eh, me parece un gran aporte de 2007 este texto, de rastrear cómo eh, los alumnos hegelianos eh, se pusieron a leer y a discutir con los saint -Simonianos en Francia, y llegaron eh, a temas de política pública, a temas de la cuestión social, eh, pues ya eh, hace 1820, que son temas que se pensaban que se daban de manera intensiva en el 1870, ¿no? con la social, track. entonces, ya diría que se, eh, los ingenieros están discutiendo esta cuestión, o sea, de qué hacer con la pobreza y la miseria, en el seno de una sociedad capitalista, eh, ya en una comunicación directa con la comunidad francesa, que está, eh, de hecho, ofreciendo ideas que están ya muy eh, en la... Eh, en el discurso muy eh, irónico, y muy, muy fuerte, muy denso de crudón, de, de o sea, a bien de cuentas, de hecho eh, son declaraciones de los ensimonianos en términos de que todos los vínculos sociales eh, de afecto están rotos, solamente hay lamentación, temor, desconfianza, todo esto lo estoy citando, de hecho de un texto de los ensimonianos, eh, la política nos divide en el nombre del poder gobernante, las ciencias... Eh, la industria cae en víctimas sin número por la competencia sin medida. Bueno, o sea, son motivos que, de perdón, eh, la eh, miseria de la filosofía, la, la, la, la, la, la filosofía de la eh, miseria eh, se encuentra. Entonces, bueno, pensaría que eh, Gantz está expuesto ya a este tipo de discurso radicalizado y a fin de cuentas eh, lo lee bajo la óptica hegeliana Entonces, bueno, a fin de cuentas es básicamente tener esto, ¿no? La filosofía alemana y la filosofía francesa confluyen eh, en Gantz. Lo hice de manera muy interesante. Que Gans fue el emisario diplomático de toda esta teoría social radical francesa eh, en los círculos eh, alemanes. Entonces, bueno, yo diría eh, que ahí eh, está. Porque para que fuera al nivel de Marx, habría que pensar: bueno, ¿qué le, eh, no lo muy, que, ¿qué le faltó a Gans para hacer más? Bueno, no, integrar la economía política, ¿no? O sea, que de alguna manera tal vez se atiza, ¿no? Y a lo que, lo que Gans quiere aterrizar es básicamente, pues este, no sé, Marxiano, ¿no? De la libre asociación de productores. Yo, yo pensaría ¿eh, que va a poder. Pero, eh, sí, eh, a efectos de lo que hay en el estudio y de la ese tema, pues, no llegó al nivel de Hegel, de su estudio de economía política, ¿no? y por lo mismo, tampoco al nivel de Marx. Pero lo que es la teoría social radical-francesa, sí, eso es eh, interesantísimo. Eso lo, lo desmarca, ¿no?, de, de la posición monárquica de Hegel, ¿no? Ahí se sí queda un Gantz plenamente eh, republicano, ¿no? Y del último, eh, lo podría responder de manera eh, sencilla eh, eh, en ese entendido. Por eso estoy de acuerdo que la cuestión de las traducciones debe marcar un problema, o sea, porque en el marxismo latinoamericano o en el caso concreto del mexicano no quedó nunca eh, asimilada la lógica de Hegel, ¿no? entre otras cosas? Eh, Definitivamente sí. Eh, yo creo que los anexos de Gans habrían ayudado eh, a ver un Hegel no eh, conservador, sino con varios motivos, eh, de hecho, eh, o liberales o democráticos, eh, o por lo menos eh, no conservadores, pero ¿no? que eh, realmente están solo en los cursos, nadie los conocía, y el único atisbo posible era eh, pues, tener los eh, anexos de Gans acá no estaban, entonces pues, sería que acá no se conocía ese jefe más eh, liberal y eh, de alguna medida democrático eh, Por un lado y por otro agregaría esta, eh, en, en una tesis sencilla, eh, el, el hecho de que Lukács o sea, George Lukács estuviera del otro lado de la cortina de hierro, yo creo que de alguna manera, mar, eh, que se le haya visto feo, sobre todo ya después de la desestalinización, desde, desde los partidos comunistas o las discusiones de izquierdas eh, pues, que eso marco de, bueno, eh, en tanto que Lukács sigue sí, en la Unión Soviética, es parte todavía eh, de ese fantasma estalinista. Entonces, me, yo puedo imaginarlo, o sea, me gustaría eh, tal vez escuchar eso de, de los que puedan conocer algo al respecto. De bueno, pues sí, o sea, pensaría que se quedó mucho el ámbito marxista, por lo menos de México en ese sentido. De pues, sí, Lukács tiene sí, en este texto del joven Hegel, pero Lukács es estalinista, o sea, no, no vale la pena leer a Lukács, ¿no? Eh, en todo caso, tal vez lo del joven Lukács, historia y conciencia de clase, ¿qué es lo que autorizan? mejor Heimer, ¿no? pero lo demás lo rechazan, como el producto de un dictador eh, cultural soviético. Yo vendría que eso, sobre todo debe ser, ¿no? Eh, que pruebas, eh, platicaba con el Durán, ¿no? o sea, eh, alumna eh, y adjunta de Sánchez Vázquez, y llegamos a esa, eh, digamos, eh, tesis, eh, sí, eh, me llegó justo eso, eh, de, de Sánchez Vázquez su rechazo a Lucas definitivamente debe explicarse porque Sánchez Vázquez no le lleva a y, y a mí me concluir eso, eh, de fondo... Eh, Sánchez Vázquez, eh, mucha, eh, digamos, eh, a nivel personal, eh, de, definitivamente eh, muchísimo eh, a, a efectos de la teoría de la praxis y eh, de estas discusiones, pero eh, un problema fundamental, digamos, en su pensamiento global, eh, que podría ser eso, o sea, la falta de la inserción de Hegel en su eh, marxismo. ¿Y qué es bueno? Como líder, se le pasa parecido, y yo creo que es texto de Lucas, de los fiores, de sí, de Leonardo, de Constance José tiene toda la veredad? y creo que también es porque no entiende qué es, en es, en es, en es, en es que teoría de López pero en nota de entonces, es mi problema que Sánchez Vázquez es no sabe con quién se López entonces, no ponemos el placer es necesario, sea, no tiene bien trasfondo, por así decirlo de la lógica eh, o de esta teoría política, que sí conoce López porque conoce los eh, anexos ¿no? entonces, eh, pensé, en todo momento tenía Lucas que es una eh, perspectiva teórica muy rica eh, que de hecho la declaró como necesaria o sea, para entender el capital de Marx eh, pero creo que no, o sea, México no está dispuesto a eso por, me a pensar o sea de nuevo, o sea, Lucas está todavía en la Unión de Soviética y no está distanciado del Stalin mismo de hecho, en la obra de juventud hay toda serie de comentarios muy favorables a Stalin entonces sí, eh, creo que ahí hay un eh, problema, ¿no? ¿Cómo recibió México a Lucas? ¿Eso marca cómo recibió México? ¿Qué? Yo pensé en eso <risa> <risa> Ah, sí, claro Es <risa>